Hey, hey, bienvenidos, bienvenidos a, a Clássimes. Yo soy Messi. Yo soy Clasi. En este video vamos a tratar un tema de salud cortito. Solamente va a contestar una pregunta que me hizo Marisa. Ella preguntó si en el caso de tener una alergia en la piel, ¿debo ir a un dermatólogo o a un alergólogo? En este video lo voy a contestar así bien superficialmente. Yo no me siento... Profesionalmente competente para irme muy profundamente en estos temas, porque aunque soy médico, pero yo no trabajo en esas áreas. Claro que cualquier médico te puede contestar esa pregunta y lo voy a hacer en este video. Y la respuesta es: mira, depende. Si tienes, si, bueno, no tienes nada en la piel, tu piel está normal y te compraste un producto nuevo y te dio alergia. En este caso, no tienes que ir ni a uno ni al otro porque ya tú sabes qué te dio alergia, ¿verdad? Ese producto no lo uses más y tómate un antialérgico si quieres que la alergia se te vaya más rápido. Pero usualmente, una alergia en la piel como reacción a un producto se va rápido, esa es la experiencia usual se van rápido, se van unas horas y no tendrás más problemas con esto si no vuelves a usar ese producto ahora bien, tú quieres saber qué te dio alergia qué componente químico de ese producto te dio alergia para saber que no debes comprarlo más muy bien, entonces tienes que ir al alergólogo porque el alergólogo te va a hacer los test de alergia necesarios lo mejor que puedes hacer es llevarte ese producto, llevárselo a la dermatóloga al dermatólogo para que él vea lo que contiene y te haga test de alergia de esos químicos que contiene el producto que te dio alergia. Entonces, él te va a decir lo que es y cada vez que vayas a comprar otro producto, tú lees que no contenga eso que te dio alergia. Otro caso podría ser que tienes alergia. Porque has usado como varios productos últimamente y uno que otro día te has sentido como una reacción extraña. Y tú no sabes qué fue. En ese caso, también te recomiendo ir al alergólogo. Porque el alergólogo es el que te va a decir qué fue lo que te dio alergia. ¿Ok? Ahora un dermatólogo también tiene muchísima competencia profesional para ayudarte en alergias de la piel. Lo que pasa es que es más para un caso ya crónico, para, por ejemplo, yo iba mucho al, al dermatólogo cuando tenía mucho más reacción, porque ahora que vivo en Alemania no, no, no hay muchas cosas aquí del tipo de, de, de polen que hay aquí, no sé, no hay muchas cosas a las que yo reaccione ahora. Pero yo tenía, por ejemplo, en mi país constantemente dermatitis atópica, que es la que le da generalmente a los asmáticos, a los atópicos, las personas que somos alérgicas a, a muchas cosas, a medicamentos, etcétera Yo soy alérgica al polvo, al polen, etcétera Entonces... Ya en ese caso ya yo no iba al dermatólogo más porque ya yo sé a que soy alérgica. Cuando es algo crónico también puedes ir a que te inmunicen. Si te quieres hacer la inmunización con las inyecciones, están las vacunas contra las alergias. Por ejemplo, a mí me vacunaban contra el polvo, a ver si, me, si dejaba de reaccionar tanto contra el polvo, por ejemplo. Yo dejé... Eh, Dejé esos tratamientos porque no sentí que me ayudaron en nada y me quedé con mi dermatóloga para ayudarme en crisis muy fuertes de alergias, de, de, de problemas de la piel, alérgicos. Entonces sí, un alérgico, una alergia en la piel puede ser tratada por un dermatólogo. Lo que pasa es que si tú estás en la fase de que no sabes qué fue, me comenzó, fue, tal vez fue este producto o, o, o quiero saber específicamente qué es lo que tengo que evitar, ve al alergólogo primero, él te diagnostica, te puede dar algunos tratamientos para que se te vaya más rápido, pero al fin y al cabo, si tú sabes lo que es, con tu evitarlo, puedes ahorrarte la visita al médico, es lo que quería decir en un principio. Puedes ir a la farmacia y preguntar si hay alguna crema, calmante para la piel, si sí es en la cara, ¿no? porque a mí me ha pasado últimamente, como youtuber, que uno que otro maquillaje nuevo me da alergia, voy, al, al, voy a la farmacia, me ha recomendado una que otra crema que como que calma la picazón, así, me tomo un antialérgico en pastilla, una loratadina, una cetiricina, y con no volver a usar ese producto, ya está, y no pasa nada. Bueno, básicamente, en conclusión que... Vas al dermatólogo si crees que no es alergia lo que tienes y si tienes algo crónico y ya sabes que, lo que es y el alergólogo ya no te tiene que hacer más pruebas de alergia y tampoco estás buscando tra tratamiento de vacunas, entonces lo que queda es ir al dermatólogo no sé si te contesté bien si, si fue un poquito muy messy mi explicación me dejas saber en el comentario si estás complacida con la respuesta porque yo ahora mismo tengo la sensación como de que no como de que no te contesté muy estructuradamente pero ahora quiero irme al otro tema que es lo que realmente quería hablar hoy no sé si debí hacer un video aparte para el otro tema porque es tan tan importante, lo quiero le quiero dar su importancia. Ya decidí, le voy a hacer un video aparte a ese otro tema que tenía para hoy, lo vamos a dejar para la próxima, el tema que voy a tocar en mi próximo video de Maquillaje y Salud en Classiness Channel, es un tema que es tan importante y que tengo tantas ganas de tocarlo, que ya lo quiero ir mencionando desde hoy, y, y es el tema Trastornos Funcionales, Trauma de Niño, Desarrollas de Adulto, ok. Todo eso lo vamos a tocar en el próximo tema, en el próximo video de Classiness Channel, no en el próximo video de Classmes Channel, en el próximo Maquillaje y Salud en Classmes Channel. Suscríbete a Classmes para que no te lo pierdas y chequea mi lista de reproducción, maquillaje y salud. Pero como dije, es bastante intercambiable uh, uno que otro profesional porque los dermatólogos también tratan mucho, mucho el tema de las alergias en la piel mucho mucho mucho y saben mucho sobre estas cosas y hacen muchos cursos y se especializan mucho en alergias y como no hay dermatólogos en cada esquina pero mucho menos alergólogos entonces los dermatólogos han tenido que aprender muchas cosas que son del alergólogo bueno y quiero ahora fijarme todo esto con polvo y quiero tomarme el momento de reconocer esta marca, este polvo, ellos no me han regalado nada ni me han pagado nada, eh. Nada de nada. Esta marca, Summer Sky, este polvo de Summer Sky, es el número 8, es actualmente mi polvo favorito. Aquí tengo una gaveta llena de <ríe> Dior, Chanel, L'Oreal, MAC. Tengo mi polvo suelto de Makeup Revolution, que era con el que estaba obsesionada últimamente. Y señores, ahora no quiero usar otra cosa que no sea este Sky, Sky, Summer Sky. Lo compré en mi país, baratísimo. No sé si ustedes lo puedan conseguir en su país, pero de verdad me encanta. Y siento que el color también como que es, no sé, porque miren, este color no es tan amarillo. Y es como marroncito, pero es claro. Lo van a ver ahora. Es claro, no es muy oscuro como se ve. No sé. Me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta este polvo. El tono es como más natural. Tú no tienes la piel amarilla. Es un color piel. Miren, cómo es un color natural. No sé si es por mi tono. Porque mucha gente le gusta el polvo así amarillito. Y a mí me gustaba cuando yo empecé a usar este. Me gustaba mucho también el tono amarillo debajo de los ojos. Porque como que bloquea un poco más las ojeras. Pero ahora que empecé a usar este, que sí me va. No sé. Ya cuando uso el amarillito, aquel, no me siento tan. No me siento tan bien. No sé si es cosa mía. No sé. No sé. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gusta ahora este Y me voy a poner hoy mucho, mucho, mucho A ver qué tal Estoy hablando mucho en este video, ¿verdad? Marisa, nada, me deja saber si te contesté la pregunta correctamente Si quieres que te amplíe, entonces te lo dejo en texto Te contesto tu, tu comentario Y te y te hablo más de ese tema por ahí Por cierto, Marisa y yo hicimos un video hace, un, no sé, un par de meses creo que quedó chulísimo y les voy a dejar el link en la descripción de mi video. Fue maquillaje de noche para usar con un vestido rojo. Tanto ella como yo hicimos dos looks bellos. A ver, ¿qué pasa hoy? Toquecitos. Y está este pop se llama Game Face. Estoy trabajando hoy con un poquito desorganizada, muy messy No me terminé de hacer los contornos, colorete, iluminación, nada En el color cusp Y me voy aquí abajo El pigmento suelto que acabo de usar aquí abajo, verde, se llama Clover Y ahora me voy con Telepathy de Colourpop Miren qué belleza de color Hi from Hawaii una pregunta, ¿cómo ustedes evitan que el pelo coja esta cantidad de maquillaje por aquí, que se vea gris luego de maquillarte? Porque yo tengo que pasarme siempre al final una toallita desmaquillante por aquí, por el pelo. Lo cierto, petición aquí con Milano. Por favor, hagan esta paleta inrompible por alguna vez en su vida. Es la tercera vez que la compro. El bronzer siempre se me rompe. Y miren, ahora el iluminador se me rompió. Volumizing Lip Booster. Ya los he probado los tres de estos de Catrice de Prime and Fine. Y este es el look completado. Los voy a alejar un poquitico para que me vean más completa. Señores, si este es el look completito, espero que les haya encantado este video. Si es así, regálame un like. Y suscríbete a Clasimes y te veo en el próximo video. Chao.